Gracias, gracias Amado, gracias Carolina, a Francis verdad, que acaba de salir Hay y a Fulvio que, que, que nos se acompañó fue. en el día de hoy. Gracias a todo el equipo de producción. De Francis la... se retiró por un asunto familiar. Así es, y a la gente eh, que nos está viendo Celebrar en vivo el cumpleaños ahora. de su hijo. Miren, eh, brevemente dos temas que tratar. Lo primero es, quiero eh, hacer un planteamiento. Eh, desde esta mañana he escuchado la palabra chisme, eh, a modo de broma naturalmente, ¿verdad? Porque esto es un programa muy distendido y a veces se... Eh, eh, se dicen cosas con el ánimo, ¿verdad?, de, de entrar en jocosidad. Porque yo trato aquí temas que son muy controversiales. Primero, no lo hago para llamar la atención de nadie. Yo lo he dicho, muchachos, yo lo he dicho. E incluso ha caído mal esa postura mía de que yo digo que yo no hago las cosas para, ni para convencer a nadie. Yo digo lo que pienso, porque tengo el derecho a hacerlo. Pero sí trato temas que son normalmente controversiales. La semana pasada yo hablé y es mi postura, y no la negocio con nadie, de que es mi opinión, y si estuvieran en mi poder, o lo hiciera, sacar la Biblia de la bandera dominicana, y también la cruz esa que está en el fondo, que me representa la iglesia católica. Yo quiero aclarar para los que han dicho, mira, este tipo no cree en nadie, mi mamá, la maestra Josefa de la Cruz, eh, oriunda de la comunidad del cercado, en San Francisco de Macorís, es testigo de Jehová. Doña, qué fue lo que usted crió? Una de mis hermanas, eh, Arleni la Antigua, es también testigo de Jehová. Otra de mis hermanas, Giovanna la Antigua, es cristiana. Oigan esto. Pero mi esposa es católica. ¿Tú dices cristiana porque es católica? No, no, ella es cristiana, eh, cristiana protestante. ¿Verdad? Ah, okay. Cristiana sí. protestante. Porque los testigos de Jehová son cristianos. O sea, sí, creen en Dios. Pero, pero lo, tienen otra. Eh, Testigo de Jehová, como por otro ¿verdad? Camino, ¿verdad? Cristiano pero... protestante, mi, mi, mi otra hermana y mi esposa es católica. Yo okay. estoy entre medio de todos. A todos les respeto. Me encanta incluso romano. debatir con ellos los temas. Pero así como yo les respeto a ellos los puntos de vista, así ellos también me respeto a los míos. Y es algo maravilloso porque esa es la democracia. Digo esto porque... porque eh, a veces cuando uno está en una sociedad como esta, que va en crecimiento, que va en desarrollo, pero que todavía no ha adquirido eh, la totalidad de los derechos, entonces la gente convulsiona cuando uno hace algunos planteamientos. Yo quisiera que me coloquen, por favor, sí, hay gente que se vuelve sí, loco. Sí, convulsión. Sí, le da, le da, una, como, sí, le bien, da la gota, como dicen. Criticaron a la viceministra porque colocó en, en, en, una, en su escritorio una bandera ¿Verdad? Que representa a la comunidad gay. Pero nadie ha criticado. Oigan esto, y esto es muy duro. La fotografía, si la tienen muchachos, nadie ha criticado que en el despacho del presidente de la república, en el despacho del presidente de la república, pero no de ahora. Lo tenía Danilo, por eso voy a poner las la dos fotografías. Mm. Está un cuadro grandísimo de la Virgen de la Altagracia. Mm -hmm. Yo no comulgo con eso. Y oigan. Yo he trabajado, las producciones de la, aquí, tati, normalmente taladino, siempre las dirijo yo, porque yo respeto la creencia de cada quien. Ese es el Danilo, ¿verdad? Sí, miren okay. a Danilo juramentando a alguien que yo no sé quién es ahí, pero en el fondo allá, ese es el despacho del presidente de la República, hay un cuadro, casi del mismo tamaño del de Juan Pablo Duarte, de la Virgen de la Altagracia. Sí. Hay gente que no comulga con eso, y hay que respetarlo. Por ejemplo, los testigos no creen en eso. Claro. Hay gente que no cree en eso. ¿Por qué colocar entonces en el despacho de algo que, no, que es público, que son uno del presidente? Pero bien, esa es su creencia, se la respetamos. Entonces, si, si al presidente le respetamos esa creencia, ¿por qué no respetarle a Díaz a la de ella? Porque son creencias. Es la forma en la que tú ves la vida. Entonces, eh, quiero decir esto porque si vamos a atacar una cosa, dejemos de ser hipócritas y ataquemos también la otra. Así como la Leticia colocó la, la, la fotografía, que para mucha gente está correcto y para otra gente no, entonces vamos a ser equitativos. Si, si no se puede poner la bandera, en, eh, ahí, vamos entonces, eh, la bandera gay, en un despacho, miren ahí a Luis Abinader, miren allá de fondo, la, la Virgen de la Altagracia. No estoy criticando a la gente que cree en eso, cada quien tiene el derecho a creer en lo que quiera. Hay gente que cree en el, todo. Entre el escudo y Juan Pablo Duarte, o sea, está la virgen. Hay gente que cree en todo y hay gente que no cree en nada. Y hasta eso, los que no creen en nada, hay que respetárselo. Y eso es lo que tenemos que entender, porque si, si, si, si pretendemos llegar a una sociedad desarrollada, eso va a venir por imposición. Oigan esto, cuando los pueblos dejan de pelear por el derecho a la alimentación, a la educación y a lo demás, entonces comienza a exigir derechos diferentes a estos. Derechos de medio ambiente y, por ejemplo, este tipo de derechos. A la igualdad, a la no discriminación y ese tipo. Todavía no, no estamos en ese nivel, porque hace poco que salimos de una dictadura. Todavía estamos peleando aquí por la libertad. Un poquito, todavía estamos en eso. Y entonces, para allá vamos. Y eso va a llegar por imposición, aunque no lo quiera usted. Por eso cuando Amado decía que es verdad que la, la, la Iglesia Católica tiene toda la ventaja en la República Dominicana, de hecho el Estado le construye iglesia a ellos, no construye iglesia cristiana. Ni le construye el templo a los testigos de Jehová, ni a, ni a, ni a ninguna otra. Se, le, se lo construye a la iglesia católica. Eso es discriminación. Y eso está prohibido. Eso está prohibido en la constitución. Ah, pero son los católicos. Son mayoría. Hay que dejárselo pasar. Ojo, yo no tengo nada contra los católicos. Mi esposa es católica. Y duerme conmigo todas las noches. Pero me respeta mis puntos de vista. Y yo le respeto lo de ella. Pero es la verdad lo que yo estoy diciendo. es irrefutable lo que yo estoy diciendo. El gobierno eh, eh, le da toda la ventaja a la iglesia católica. Toda. Eso es discriminación. Y eso tarde o temprano va a cambiar. No porque alguien se resista a hacerlo o porque algo lo empuje. Es lamentablemente eso va a venir por imposición cuando la sociedad comience a exigir ese tipo de derechos. Por último, escuchaba esta mañana a la compañera Carolina preocupada con el toque de queda. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carolina. El toque de queda debe seguir. Pero lamentablemente hemos visto al gobierno de Luis Abinader gobernando valga la redundancia para la opinión pública oigan este detalle están gobernando para complacer la opinión pública para conseguir titulares positivos para vender a la población que son un gobierno diferente y que son un gobierno de aceptación popular ¿qué va a pasar? oye esto Carolina ¿qué va a pasar?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 Posiblemente a las 7 de la noche. Para que beban más. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente ¿Qué están qué presionando bien, demasiado no al gobierno. gobierno, gente incluso de adentro. ¿Ya? ¿Ustedes lo están viendo? Gente incluso de adentro y especialmente los empresarios. Y con esos sectores en este país, esos sectores fácticos, no hay quien pueda lamentablemente. Bien.